Bueno, continuamos con el video que se cortó la cámara. Les estaba mostrando que la caja está cepillada, no pulida, por eso tiene un tono mate y no tan brillante espejo como tiene el, el bisel. ¿Sí? Les mencioné la corona, es un poco más grande, está grabada, esta es la malla original. Algo para tener en cuenta, a diferencia de otros bulges que estuvimos viendo en los otros videos, que los eslabones eran de acero sólido, ¿sí? en este caso... Son eslabones de acero plegado. No sé si se llega a ver. Sí, si se llega a ver. Sí. Esto es el propio del modelo. Esta es la villa original Citizen. En este caso tiene la villa que a mí particularmente más me gusta. Con el, el grabado con líneas. Ahí llegamos a tomarlo. Ahí va. Un poquito. Y no en relieve. Sí. Ahí se ven las rayitas. Eso está grabado. Y no como otros que tienen. A ver si puedo. Una comparación rápida. Otras hebillas de modelo que están en relieve y no grabado. ¿sí? Otro factor a tener en cuenta, presten mucha atención. Como les mencioné, este modelo solo viene, ups, solo viene en dos colores, en blanco con negro. Y en negro con blanco Si se encuentran otros relojes De este modelo Con eh, Estas fotos son cortesías de Vintage Citizen Watches Si se encuentran relojes De este modelo con Cuadrantes de otro color O agujas de otro color Los he visto en naranja Agujas naranjas De colores Quiere decir que le, se las han cambiado ¿sí? Pueden ser eh, repuestos O simplemente que se los hayan pintado la parte de atrás, vamos a ver, tenemos los datos del modelo, tratando de hacer foco y manejar la cámara, tenemos los datos del modelo, ahí se puede ver, Citizen Watches, ¿sí? el modelo 679356, en este caso de producción noviembre de 1980, la tapa es acero oxidable también, pulida, y roscada para mayor seguridad funciona muy bien, algo que quiero dos cosas quiero mencionar en particular en comparación con los otros videos en algunos otros videos lo llamé hexagonal, no es hexagonal es octagonal ¿sí? son ocho lados los que tiene ¿sí? Y eh, otro factor a tener en cuenta es que, bueno, ahora ya está funcionando la aguja porque la estuve manipulando, pero van a encontrar en muchos sitios que dicen que puede ser automático, ¿sí? con el movimiento de la máquina se va dando la cuerda, o girando la corona. De todos los que tengo, ninguno arrancó solamente con girar la corona, al menos no en el sentido horario que es en el sentido en que la corona gira rota suavemente girándolo en sentido antihorario ¿sí? en este caso sería así en este caso sería el sentido horario ¿sí? de izquierda a derecha no pasa nada, de, izquierda, de, de derecha a izquierda se fuerza y no lo recomiendo así que lo mejor la mejor forma de darle cuerda a este reloj es usándolo o agitándolo levemente ¿sí? Otro factor a, a tener en cuenta, eh, los puntos luminosos, los lumens, son pequeños puntos, no son toda la marca indicadora de, de hora, la cual, no sé si se llegará a apreciar en esta filmación, pero tiene un relieve, ahí se ve el relieve, y tiene unos ángulos para que brille en color metalizado, pero el material luminoso solamente es un punto y está junto al lado del taquímetro. Si lo ven en otra posición puede ser que algún, algún joyero o algún relojero los haya repintado. Y otro factor a tener en cuenta que no mencioné en los otros videos es fíjense muy bien, si se cruzan con alguno, la forma de las agujas de las subesferas, ¿sí? Tienen que tener esta forma. Si tienen otra forma de gota, sobre todo en la unión, en el eje. Es porque probablemente sea otro reloj. A ver, para comparar, aquí tengo otro de Esto en mis anteriores videos lo han visto. Es el que tenía agujas rojas. Y el cuadrante un poco más eh, color champán. He conseguido otros repuestos y he trabajado sobre él. Como pueden ver, las agujas naranjas son las originales con la pintura original y la que ven roja ese es otro factor que se pueden dar cuenta cuando una aguja es de color original o está pintada, fíjense que en la subesfera, la aguja de la subesfera del lado derecho se puede ver en el centro un punto, ¿sí? ahí es donde encastra la, la aguja en, en el eje de, que la mueve, en cambio en este caso fíjense que no se ve el agujero así que se puede apreciar que la han pintado y le ha quedado, ha sido tapado ese orificio por la pintura sí bien y tengan en cuenta como les mencioné en el, la primera parte del video que la caja es cepillada y no pulida así que bueno, espero les haya gustado ¿si? ¿Sí? pueden ver mis otros videos para ver más detalles acerca de de estos relojes, Time Challenger y factores a tener en cuenta si se cruzan con alguno de ellos, si van a comprar o, o demás para saber qué les están vendiendo. Y les sugiero que vean los otros vídeos Y que se suscriban dándole a la campanita. Así se enteran antes que nadie de los próximos vídeos que vamos a estar subiendo. Muchas gracias y hasta luego.